Estamos eh, tratando de sacarle el pelo al, al cuero, para eso lo metimos en car y con un palito lo estamos como acariciando para que se vaya metiendo la car y tenemos que tener cuidado que no se nos pase porque si no se quema el cuero y no sirve, se si acartona se rompe enseguida. Entonces, este trabajito de ir masajeándolo cada ratito apura el tema de la cal es una cal vieja ya, apagada a sacar el pelo va a quedar el cuerito limpito eh, sí, y ahí procedemos a marcar el contra sería, el tamaño Pasamos un hilo, lo cosemos y, y eso con el aro y contra aro trabaja y ya está ahí va. Lo tensa y chao. Eso. A ver, este sería. El otro ejemplo. Aquí. Acá abajo tiene un aro y este que aprieta. Entonces, lo que estamos haciendo es sacarle el cuerito lo Vamos a poner aquí Y ya está eh, eh, Hay mucha forma, mucha gente que vive diferentemente la experiencia lo que a mí particularmente me pasa es que como que puedo entender otra cultura, otra forma de, de vida a partir de, de, de su toque de tambor, la construcción, eh, la madera, el cuero. De hecho yo los arreglaba, los cambiaba el parche, los pintaba a unos tambores que ya habían venido de Uruguay los desarmábamos, los volvíamos a pegar y todo eso antes de aprender a tocar entonces nos cagamos de risa una de esa tengo que aprender a tocar y bueno, y toco a este, chico Bien, la iglesia tiene que ver el gran, el gran agente de, de, de reducción con respecto a la uniformización de la gente esclavizada, que no era gente para, para ese entonces, y la cofradía, la cofradía donde podía la gente sistematizar la información que la iglesia estuviera promoviendo. Y una cosa es el carnaval, que es una realidad persistente y otra cosa es el candombe, eh, que, que bueno, que fue naciendo aquí. Mi nombre es Ernesto Costa Robledo, nací por parto natural hace 40 años en la ciudad de Montevideo. Por mi mamá somos eh, descendientes de gente, de gente indoeuropea y guaraní. Y por mi papá somos descendientes de gente africana, trasplantada, secuestrada y raptada para estas regiones en calidad de esclavas. Si sí, no hay candombia, no hay jaguarona. Porque ese nombre es un devenir, de otro nombre Que en mi opinión debería haber habido un solo nombre, una sola vez y ya está y bueno, fue cambiando y hasta que derivó en Yaguarona Que vino una propuesta se explicaba que era un mito de, del río, un mito guaraní que habla del que come las barrancas y hace el favor. es el gente fue a aprender el candombre al Uruguay y después lo transmitieron acá.